Hola, en este vídeo lo que vamos a hacer es representar eh, los polígonos en función de si tienen un valor para un determinado campo o no tienen valor, es decir, tienen un valor nulo. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar como ejemplo eh, los datos de desplazamientos del Mitma y para ello tenemos una capa con los municipios del Mitma en el cual... Tenemos para cada municipio, aquí ID representa los municipios, el, el código de cada municipio, código misma. Y aquí hemos unido una tabla con los desplazamientos que tienen origen Girona. De esta manera lo que, lo que tenemos que representar es aquellos municipios que reciben desplazamientos con origen en Girona y aquellos que no reciben desplazamientos de Girona. En este caso, al unir la tabla con los desplazamientos de origen de Girona, aquellos municipios que no reciban desplazamientos desde ese municipio tendrán valor valores nulos, mientras que aquellos municipios que sí reciban desplazamientos desde Girona tendrán para los para todos los campos un valor. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso lo que vamos a hacer es situarnos sobre la capa que queremos representar y botón F7 para abrir la ventana de simbolización. Eh, la simbolización la vamos a hacer de tipo categorizado. Y en valor haremos clic en el botón de crear una expresión y le diremos que para, los para el campo origen nos representa aquellos que no son nulos. Is not null. De esta manera, nos creará, si hacemos aceptar y clasificar, tenemos tres representaciones. Valor cero para aquellos municipios que tienen valor nulo para el campo origen. Es decir, aquellos que no reciben ningún desplazamiento desde Girona. Aquí en leyenda podemos editar y poner sin desplazamientos. Por otro lado tenemos aquellos que en este momento han salido de color morado, y que tienen valor 1, que, que significa que son, son, eh, que no tienen un valor nudo, es decir, que reciben desplazamientos de girona, en este caso. Por tanto, aquí podríamos citar la leyenda, y decir, con desplazamiento. Y tendríamos aquellos, que representan todos los otros valores. En ese caso, como todos los valores o son nulos o no son nulos, es decir, sería booleano, mmm, no existe ninguna otra representación, solo puede ser o 0 o 1. Por tanto, la representación en la categoría todos los otros valores no tiene sentido en esta representación y por tanto la podemos eliminar. Bueno, después ya tendríamos representados los municipios en función de si reciben desplazamientos en Girona o no reciben desplazamientos en Girona. Vamos a mejorar la visualización. En ese caso, aquellos que no reciban desplazamientos los pintaremos de color gris y como color de marca, color de marca sería el borde, pondremos color blanco. De acuerdo. Y luego para los que sí reciben desplazamientos, pintaríamos el color el relleno simple color rojo y el color de marca lo podríamos poner en este burdeos. Cerramos y ya podemos ver aquellos municipios pintados en rojo, que son los que reciben desplazamientos en Girona, en un día determinado, y en gris los que no reciben ningún desplazamiento. Veis en la leyenda que ya se nos muestra sin desplazamientos y con desplazamientos. ¿De acuerdo? Pues eso sería todo. Muchas gracias.